sentado allí en tu al río, viendo cómo pasa el agua qué suerte tiene ese amor va a recorrer un camino hacia el mar allí donde vive mi amor allí donde yo no puedo estar. Gracias.